Preparan habitantes de diferentes zonas de la región autónoma del Caribe Sur ante el cambio climático, incluyendo el manejo del suelo y la agricultura.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 Se desarrollaron centros comunitarios de adaptación al cambio climático, donde se instalaron las tecnologías y se impartieron las capacitaciones. En, en varios barrios nos han eh, dicho que lo que han aprendido de nuevo es ser una comunidad. Entonces, eh, eh, construir resiliencia comunitaria tiene que ver con esa cohesión social, eh, que como individuos, cuando estamos impactados, si no tenemos el apoyo, bueno, primero familiar, pero después del, del, de nuestro entorno, de nuestro barrio. El trabajo se hizo en dos niveles, familiar y comunitario. A nivel familiar, las personas implementaron metodología de conservación de suelos y cosecha de agua para retener nutrientes dentro de los terrenos. Para el Canal de Noticias de Nicaragua, les informó Madania Dávila.